bueno saludos, en esta hora les quiero mostrar para los que no sepan cómo hacer para ocultar carpetas eh, importantes en nuestro ordenador, vamos a crear una carpeta para mostrarles cómo hacer eh, en caso de que ustedes no quieren que nadie se la vea eh, entonces eh, si no quieren que nadie les vean la carpeta entonces bueno, vamos a usar este método, creamos la carpeta y vamos a poner importante eh, esta carpeta vamos a hacer que se mantenga oculta que nadie la vea entonces damos clic derecho en ella damos clic en propiedades luego damos clic aquí en oculto luego damos clic en aplicar luego aceptar miren que la carpeta desapareció así ustedes guardan sus archivos importantes y nadie se los ve y resulta que ustedes quieren que eh, la carpeta aparezca nuevamente quieren ver sus archivos y no saben cómo hacer para encontrarla y saben que está en el escritorio, pero no la pueden ver, nadie la puede tocar. ¿Qué hacemos? Nos vamos a inicio, clic derecho aquí en inicio. Nos vamos a panel de control. Luego, luego nos vamos. Aquí escribimos carpeta. Aquí escribimos carpeta. Aquí, car miren aquí ya sale opciones de carpeta nos vamos a a opciones de carpeta luego vamos clic aquí en ver y después de que le demos clic aquí en ver vamos a darle aquí en mostrar archivos carpeta y unidades ocultos damos clic ahí luego vamos clic en aplicar aceptar y cerramos miren la carpeta que creamos que está aquí se ve como una sombra resulta que ustedes quieren que se vea normal damos clic en actualizar y, miren eh, Aquí salió esta otra carpeta porque yo ya la tenía oculta, eh, la tenía ahí para que no me la vean. consulta aquí ya pueden abrir y guardar sus archivos. Si ustedes quieren que esta se vea como las demás vienen aquí, vienen aquí, le dan clic derecho, propiedades, le quitan la opción de aquí oculto, le dan clic en aplicar, aceptar y miren, ya está normal más si queremos verla poner dan clic aquí oculto aplicar y aceptar aquí no se oculta porque tenemos desactivada la opción allá de ocultar archivo pero se ve como una sombra pero si sí la pueden ver entonces que hacemos volvemos a la configuración panel de control inicio clic derecho panel de control escribimos aquí vamos a buscar carpetas Mira aquí es quizá opciones opciones de carpetas luego damos clic aquí, aquí en ver luego eh, no mostrar archivo y bueno le damos clic aquí damos clic en aplicar aceptar y ya podemos cerrar esta y mire que la carpeta desapareció las dos que tenía aquí bueno eso ha sido todo por hoy espero que la disfruten y les haya gustado ese y pequeño truco quería mostrárselo para que puedan tener sus carpetas seguras y sin que nadie se la vea. Bueno, espero que la pasen bien.